Hola, soy Peor Locos y estamos aquí hoy en internet y en una página especial, Exploder. Y que os voy a enseñar hoy os voy a, enseñar a crear un juego. Como habéis visto en el título, pues me enseña a crear un juego y fácilmente, muy fácil y en menos de media hora incluso. Aquí tengo yo mis juegos y todo lo que he creado. Eh, si queréis jugarlos, los tengo. Tengo el link en, en los comentarios de mi canal. Y bueno, pues vamos a darle aquí, Make a Game. Eh, lo primero que tenéis que hacer para crear un juego es eh, haceros una cuenta. Eh, ¿Podéis crear un juego sin cuenta? Sí, sí podéis. Solo los juegos no se guardan. Es decir, que lo creas, lo juegas y desaparecen. Con una cuenta el juego lo guardas y si lo puedes publicar como estos. Es decir, que es mucho mejor hacerlo con cuenta. Bueno, pues me voy a dejar ya de rollos y vamos a crear el juego. Eh... Hay aquí bastantes Pero el que yo veo más sencillo Y un poco más fácil Es este El retro arcade Vamos a crear Nuevo Y le damos aquí. aquí Vale Pues no sé en... Vamos a crearlo en forest Y tú puedes hacer tus propios gráficos O lo que quieras Tú lo creas a ver que cambie el fondo de pantalla Bueno, el fondo del juego Y bueno, pues esto lo pondré a cámara rápida Para que lo veáis así como más rápido y tal Pues ya he creado el, el juego me ha llevado aproximadamente unos 20 minutos o por ahí y bueno pues ya está creado lo que es el juego la idea vamos a jugarlo no sé, lo que estoy creando un juego dedica like al vídeo y por favor suscríbanse muere mierda de cosa con casco intentando ah, no caerme ahí porque aparte de que, eso, ¿ves? por eso mismo lo digo vale, he cogido una especie de munición y por aquí pues tengo dos opciones, ¿o subir o el túnel, voy a ir por el túnel zanahorias please ¿qué mierda es eso? puedo subir como el nivel o algo así te permiso a pasar por mi túnel Este tío está así como cabrailla, ¿no? Y ya no puedo bajar Vale Mierda, abejas Hay un pan de abejas ahí, vale Si paso rápido puede que no me dé Bueno Puto pájaro Y al final el pájaro me iba a matar Puto pájaro de huevos Toma La palmo ¿Esto qué hace? Ah, tiene y no, no te duele si le das Mierda esto, esto difícil. Mierda, mierda, mierda Morí Vale, bien. Mira pues tengo que intentar subir por aquí. Pero hay un point y estos aquí. Vale, muerto. Cuidado no de no caerme porque debajo hay cosas chunga Uy. Vale vida y... Aquí está el boss final. Y esos bichos que, que como los toques te joden la vida. mismo poquísima vida mierda vale un bicho ese es muerto intenta matar esto mierda. muere fin, fin mata al puto boss bien ahora pues conseguí el tesoro y... gané vale pues es un juego bastante sencillo a hacer y no he estado nada mal o al menos para mi gusto no he estado nada mal y... bueno, pues yo creo que ya está que ya... voy a guardarlo por el nombre de... juego a... yo... bueno se va a llamar el fucking boss Y voy a dar a share. Eh. hablado comment, yes. Get private. No. Publish. Ala. Y mi juego ya está publicado. Y así de fácil es publicar juegos. Muchas gracias por ver el vídeo. Like. Suscríbanse. Gracias. Eh, me ayudáis mucho. También suscríbanse. Porque para mí es muy importante. Eh, los suscriptores y tal. No sé ver que mi canal va creciendo. Eso me ayuda a seguir. Y bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta luego.